A la secundaria fui a una escuela judía No, nosotras nos desvestimos Sí, nos mordí Sí, lo, sí, sí, lo mordí Que me llevaba como dos cabezas Somos como Hannah Montana, eh Nos desvestimos <ríe> Santita ¡Hola Blin! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos a dos invitadas muy, muy especiales en este canal y vamos a estar hablando un poquito sobre sus vidas en... ¿En dónde? En Argentina, ¡Oh! Argentina. Son las representantes de Argentina aquí en Corea. Vamos a empezar con el video. Hola, mi nombre es Ansi, tengo 26 años y soy de Argentina. Eh, viví en Buenos Aires, soy porteña. Y bueno, mucho gusto. ¿Cómo se llama? Hola, um, yo me llamo Sori. Es mi nombre en coreano. En realidad mi nombre oficial es Cristina. Yo soy platense, o sea nací en Argentina en La Plata y tengo 24 años internacionalmente y 25 en Corea. Mucho gusto. Bueno, están listas. Estoy más roja que cuando con el aire acondicionado. <risa> Estamos tomando un poquito de cervecita. Sí, ¿Cómo no cómo se presentaron tú? Perdón, es que soy pésima memorizando. Sorry, platense. Ah, sí, sí. <risa> sí, sí <risa> tu nombre Sorry. <risa> ¿De dónde <ríe> vienes? Platense. No, no, no, no, no, no, no, no, Platense, ¿y tú? De Porteña Porteña Son de diferentes lugares Claro uh -huh. Adentro de Argentina Pero uh -huh. so, sí. ¿Cómo se conocieron? Luego oh. yo me mudé a Buenos Aires A Capital Federal Aires. Donde nos conocimos uh -huh. Por nuestros papás Naturalmente crecimos juntas Nos vivimos casi como hermanas y uh -huh. Después como que Yo primero me vine a Corea para estudiar pero después Sori también se fue a Estados Unidos a estudiar ¿en serio dónde? Sí bueno primero fui a Purdue University y dejé porque ¿Sí? estudiaste wow. un poco ¿no? <ríe> Oh. Pero por la guita En ah. Corea ¿En Corea ahorita estás? Sí, estoy, sigo estudiando Porque ellos tienen un programa online Me parecía más barato A ver, ¿tú qué estudiaste? Español <risa> Español, aquí en Corea ¿Por ¿Qué? qué? Me quedaba más fácil, creo Ah, nada más para... Y le fue bien <risa> O sea, nada más querías digamos, como... No, tener o sea, una vida universitaria más fácil, más chile. Digamos, es que en realidad había aplicado para eh, administración de empresas sí. Había quedado en algunas universidades Pero como que fui viendo los libros que se usan acá en, la, en Corea Y era como que no entendía ningún coreano Ah, por el coreano Porque pensé que sí. era bueno en coreano Pero cuando llegué a, a Corea Era como que Está ¿Cómo diablos voy a leer esto? Estudiar esto Y como diablos voy a hacer un report no. Con no. esto ¿No? Entonces dije Mejor voy a lengua y literatura española Y ahí como que veo Si puedo improvisar mi coreano okay. Y todo eso Bueno, yo en Purdue estudié ingeniería wow. Y después como que yo empecé a trabajar mucho como traductora en Corea y me pareció mucho mejor Y bueno, ¿y ahora? Estoy estudiando traducción Yo viví 16 años, fui a los 3 años a Argentina por mis papás Entonces... ¿Naciste aquí? Sí, nací en Corea, pero a los 3 años me fui mm. y me volví a Corea por la universidad Yo nací en Argentina y ah, viví... Tú naciste y egresé a la secundaria y todo, así que viví 19 años creo. ¿Y tus padres por qué estaban en Argentina? Bueno, más que mis papás eran misioneros. Entonces, eh, wow. No, no, sí, dije, wow, estoy en Latinoamérica. <risa> no, no, no, de hecho. <risa> Dijiste, wow, estoy en Latinoamérica. <risa> ¿Tus papás por qué se fueron a Argentina? Eh, por trabajo, eh, ellos estaban en Corea. Son también misioneros como... Ellos? ¿Ellos? Por eso me Ay, las conocieron. Sí, sí. Ah, Y por eso sí. nuestros papás se conocieron Hay muchos coreanos que se van a Latinoamérica porque sus padres son misioneros Sí, sí, misioneros, sí misioneros, ¿verdad? ¿verdad? muchísimo Muchísimo sí, Y la mayoría se conocen por, por iglesias o mm. por catedrales sí. o es cierto Es como... Eso, sí. No sé por qué, pero... Porque yo en México conocía... Bueno, es que no tenía muchos amigos coreanos Pero mm -hmm. los que sí tenía, todos eran como de la escuela coreana que íbamos Cada sábado que íbamos Sí, nosotros también teníamos O sea, en cada lugar sí. en Latinoamérica Ahí Gracias. O sea, en Ecuador, sí. en Bolivia Todos lugares ahorita que estoy como Entrevistando a todas las personas mm. Y también en las iglesias conocí a todos los coreanos Pero afuera de eso ¿En tu escuela había muchos coreanos? En mi escuela particularmente en, en la secundaria que fui No sé por qué, pero era una escuela No era internacional, era más Una escuela privada, pero bilingüe Pero entre las como las mamás coreanas Hubo un rumor de que uh -huh. es buena Escuela, o etcétera Que no es así, y es Cayeron un montón de coreanos sí. y ah, como que en nuestra clase, en Argentina no es como, en Corea las escuelas son muy grandes Pero sí. en Argentina sí. o no sé, en México Ajá. son más de, en un año hay como mucho, 30, 40 ¡Ah! Eso sí es chiquito, ¿Cosa? mi escuela era más grande, ah, ¿sí? habían como 100, más de 100 Ah bueno, en, en nuestro año eh, habían como 30 o 40 chicos mm. y de ahí mínimo 15 eran coreanos 10 a 15 ¿En serio? Como sí. casi, medio casi medio de la generación ah. ¡Es muchísimo! Sí, pero uh, con el transcurso del tiempo Fue cambiado? Ajá. Hubo menos coreanos Pero en mi tipo era ah. <risa> Mi etapa <risa> <risa> Había muchísimos wow, coreanos ¡Qué loco. Sí. Entonces, ¿Todos ustedes hablaban más coreano al español? Eh, como un mixto ¿Eran, ¿Eran más coreanos como tú, como nosotras? ¿O coreanos, coreanos que apenas venían de Corea? Eran mitad, mitad uh -huh. Había como mitad que eran como yo Que uh -huh. eran de... Más Argentina. Ajá, que ya habían vivido desde chiquitos de Argentina uh -huh. O habían nacido en Argentina uh -huh. Pero también uh -huh. había muchos que recién llegaron a Argentina uh -huh. Y eran como súper coreanos No hablaban nada de castellano ¡Qué no interesante! De... Sí uh -huh. A mí me tenían como la traductora <risa> Sí. Sí, sí. me tenía en la traducción. Eras la más latina de todos los coreanos. Digamos, ¿no? sí, que podía manipular las dos lenguas así como más. Uh -huh. Bueno, yo nací ahí, pero igualmente mi educación en mi casa fue más coreana que él. Uh -huh. Nosotros nos sacábamos los zapatos cuando entrábamos a casa. Uh -huh. eh, Esa es una regla de... Sí, de, sí, de todos los, los coreanos. coreanos. Bueno, tenía yo una educación muy coreana. No veía mucha televisión de Argentina tampoco. ¿En serio? Uh -huh. Yo veía más, bueno, Cartoon que Aniquilio de todo, pero después ver más más televisión coreana sí, es más? más mi generación de Corea no conoce las, los programas que yo veía porque eran muy chiquitos y yo mm. ya veía todo desde muy chiquita ¿no? y... Entonces, ¿Así aprendiste el coreano entonces? Sí, yo aprendí primero coreano oh. En casa aprendí coreano Y sí. cuando llegué al jardín de infantes Como que mi profesora, yo le hablaba en coreano Y ella me respondió en español Entonces tu, tu lengua materna dirías que es, claro, es coreano Coreano, yo nací en Argentina Pero en casa hablaba solo en coreano ¡Qué interesante! Y es más, mi mamá no, me retaba si hablaba en español A la primaria fui a una primaria italiana No. Wow. Argentina tiene una gran cantidad okay. de inmigrantes italianos es Ah, malo. eso sí, eso sí, sí Por eso sí, nuestro sí. acento es más como italiano o argentino, ah, italiano ah, español, ah, como así, sí, sí, y, sí. y bueno ahí no, creo que nunca tuve dificultades con la discriminación ah. nada, ¿no? porque mm. La Plata es una ciudad de educativa mm. y después cuando me mudé a Buenos Aires fui a Canada School, que mm. era la escuela ah. de Canadá ¿Aprendiste sí. francés? No, para nada. Ah. Ah. <risa> <risa> Aprendí un poco de italiano, okay, pero okay. nada de francés uh -huh. y después a la secundaria fui a una escuela judía que todos en Argentina, si digo, decimos la ORT, ya conocen todos sí. Los primeros tres meses creo que me costó mm. ¿Por ser coreana? Eh, sí, por, por, ser, por asiática. ser asiática Después en, creo que en tercer año Como que había un grupito de tres chicos que me como que me jodían por ser eh, coreana, Entiendo. asiática, sí, sí. todo eso Y una vez como que creo que me duró oh, unos me dos ves. tres meses Me y yo estaba aguantando, aguantando, aguantando hasta ¿Pero que qué un día. Eso? No es que eran cosas chiquititas pero que como que lo escuchaba todos los días, ¿no? Era como todo lo que hacía era Ay, hace eso porque es coreana, es chinita, Ay. no, ni siquiera coreana. Ay, chinita, que la la la que. <susurra> O volvete a tu país o cosas así, hasta um, cosas más chiquitas, hasta cosas más grandes. Entonces después dije, no, me cansé. Y agarré su mano así y dije, Así, <ríe> lo mordí. El pulgar. Sí, ti? mordí al más grande, que me llevaba como dos cabezas, pero dos wow, así, ¡Qué sí. valiente! Qué. Lo mordí. <ríe> con mi y lo pegó, sí, como, lo, lo mordí. Lo, lo mordí. Y le sangró la mano y se no, fue. No, sí, cortaste a... el dedo. Y le fue, no, no lo corté veo, como que le, le, le hice un agujero <risa> <risa> Un agujero está no, es no, un agujero No, no duele Y bueno, es que tengo un poemillo súper <risa> ah, Era filoso. la locura encima Se fue a decirle a alguien en dirección Obvio Y yo fui llorando, me llamaron, yo fui llorando Le dije, yo voy todos los días pensando ¿Qué me dirán no? hoy? ¿Cómo, cómo, cómo oh, me sí. burlarán no? hoy? Y entonces vino mm. ese señor y llegó y dijo ¿Qué molesta a Cristina? Y yo, sí, no sé. oh, Y desde ahí no me molestaron más. Es más, me pedían para hacer la tarea conmigo. Entonces, <risa> Eso sí <risa> les, les tocó. <risa> siempre, que siempre. por ser la coreana, sí. siempre te pedían por la tarea. Yo sí estudié, pero no era como la número uno, tipo. Mm, mm, siempre mm. era como la, la, la estudiante como eh, en medio. <risa> entonces... Yo siempre estaba así en los lockers y siempre llegaba y decía como, "G, ¿hiciste la tarea?" ¿Qué tarea? <risa> ¿Qué tarea? Y ¿Me la pasas? Pero ¿qué tarea? <risa> no, pásamela. Cero idea de ¿Qué tarea? tarea? <risa> siempre sí, pero a mí me preguntaba siempre me preguntaba si... y si se lo... Pero acá... ella era alumna de 10, se sacaba dicen todo. También tengo un recuerdo en el que de chiquita mi mamá me llevaba al kinder. Cuando recién había llegado a Argentina, a los creo que a los 4 me mandó al kinder, pero era tan chiquita y era como muy extraño estar con como nuevas caras No me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que lloraba a morir mm -hmm. Lloraba a morir mamá te dijo esto? No, me acuerdo esa parte Me acuerdo, sí, me acuerdo sí me que lloraba a morir cuando mi mamá se me, me quería dejar en mi kinder Y estaba como, la señorita, no, le decimos señorita a las profesoras Ay. Entonces la señorita me agarraba de la cintura y mi mamá Y yo mamá, no, no, no, me, no porque apenas llegaste de Corea, ¿no? Sí, y después de un año, hacia las 4, ir al kinder, donde no había nadie, claro. no estaban mis papás, como que hasta los cuatro he estado todo el tiempo con mis papás. Pero Argentina? puede ser algo traumático para un bebé de cuatro años, sí. porque hasta los tres años, o sea, tu vida entera has estado en un país que aunque Entonces, no entiendas todo, los bebés sí, sí. Como lo absorben, ¿no? Uh -huh, todo, toda uh -huh. la información, pero luego sí. llegas a un lugar, llegas a un lugar que... Literalmente ves los, las caras y como que súper diferente uh -huh. en todo el ambiente sí. sí puede ser un... Y fue un trauma y también me acuerdo que me hacían bullying cuando estaba de, en el Kinder Éramos tan chiquitos, pero cuando íbamos al jardín, o sea al Kinder Había como un patio donde tenías todos los ah. juguetes y eso y estábamos corriendo en el patio y todo pero siempre me dejaban sola o, oh, o me empujaban es demasiado. Y lo primero que <ríe> aprendí de... de te juro que lo primero que, que aprendí de castellano, o sea de español fue... ¡Señorita! ¡Este me pega! Esta oh, me pega no. ¡Este me pega! ¡Este me pega! No debería estar sonriendo pero... No, pero no, no, es muy Tierno, sí. ¿Es tierno? Es tierno, La chiquita kinder short ¿no? Pero, <risa> pero qué triste. Sí, fue triste. Pero bueno, en su momento así aprendí castellano, español. Ah, me acuerdo también que no me gustaba la comida. ¿En serio? Te juro ¿Cuando eras chiquita? De chiquita la comida que salía era como... No me no acuerdo qué salía, pero salía como puré de papa o cosas como frijoles o cosas así mm. Y para mí era muy nuevo Porque mm, siempre comía claro. la comida coreana El arroz con la sopita con todos claro, esos claro. condimentos y esas cositas ¿Qué? Y no, no, est no estaba acostumbrada mm. a comer ese tipo de comidas Como que también lloraba mm. <risa> <risa> wow, por la, pero la Ay, lloraba demasiado pero ahora la la mía, la no, comida... ahora sí me encanta, ahora sí claro. me encanta, pero en su momento era muy raro, era la gente, me parecía rara la gente con la que comía y la comida que comía Era como que estaba en otro universo la, Claro, mm. yo no demasiado, pero bueno, era en su momento Después en primaria eh, me fui amigando muchísimo, claro. también en kinder tuve buenos recuerdos Solo fue de principio, no me acuerdo cuántos meses, pero fue de principio Sí, ahora me encanta la comida argentina, amo a los argentinos, amo pero... <risa> En Argentina, en ese tiempo que estaban en Argentina Como en los años, hay que decir, 2000 Sí, por ahí, 2000, ¿no? uh -huh. 2000. En, en el año 2000, ¿cómo fue como el impacto? Bueno, había un impacto coreano en Argentina en general No hubo nada, o sea, nadie conocía al igual que en México ni dónde está Corea, qué es Corea mm. Con esta cara siempre lo único que decían era ¡Eh sí, chica! No me acuerdo si era en primaria o en secundaria Pero había salido Wonder Girls oh. Nobody ¿Se acuerda? No, nada, bueno, no, oh, oh, ¿Por qué momento, te acuerdas? Sí, un... Porque en, México? ¿En, México? en Argentina. Es que ellas fueron no, a Estados Unidos. Fueron a Estados claro. Unidos. Y ellas claro. habían ido a Estados Unidos. E hicieron un concierto. O sea, ellas hicieron un poquito de brillo en Estados Unidos. Por Jonas Brothers. Ah, ah, sí, por ellos. Sí. Porque ¿Sí? me acuerdo que ¿Qué? Jonas. ¿Tienen una relación ellos? No, no, nada. nada. Pero, o sea. Le dieron un rincón para sí, que puedan cantar. Sí. O sea, ellos. Ellas habían ido a Estados Unidos, hicieron un concierto o un stage o algo y uno de los hermanos de Jonas Brothers, no sé quién, ni sé quién ni me acuerdo los nombres. Había uno que era Nick. Solo Nick Joe, creo que era Joe. Como no se saben no. Jonas Brothers. Me encanta. Me encanta el Camber. Ah, Camber. Yo lo adoro, me encanta. Pero bueno, eh ¿Qué es ¿Sí? <risas> Vamos a arreglar este video, chicas. No más no, canciones. No. Sí, uno de los hermanos de Jonas Brothers había visto a las Wonder Girls cantando ese nobody, como que le gustó. Entonces la, la invitaron, las invitaron a uno de sus conciertos y le dieron como un stage para que lo puedan hacer. Y ahí, como sí. que salieron un poco más a pero luz, y todo Pero fue un toque después. Pero fue un toque, sí. un toque y desaparecieron. Sí. Y en ese momento hubo, como que mis compañeras eran súper fanáticas de Jonas Brothers. Pero súper fanáticas. Por eso, por eso. Sí, entonces eh, ellas, como que vieron y se enteraron un poco. Y me, decían, me decían, como, ah, hay unas coreanas que ah, cantaban no, algo. No. El punto oficial que conoció Corea fue. Tangan style? style. Ah, eso es internacional, entonces. ¿En ¿En México sí? también. Sí. O sea, fue por Eso lado. fue como Fue el primero que subí al vivo. ¿No? Sí, sí, claro. Sí. Que sí. El último año de secundaria lo que hacemos es: ah, le decimos, de en vez de antro, le decimos boliche. Boliche, ah. sí. sí. Tengo un amigo argentino que. Ah, wow. sí. sí Entonces, eh, como que alquilamos el boliche y ahí abrimos nuestra fiesta de egresados wow. Sí, y vendemos nuestros tickets iban para. Así. Sí. En mi escuela también hacíamos el guancicado Ajá. Ajá sí, sí. Y los que egresaban se vestían sí. así todos juntos. y iban como a fiesta, medio desnudos. Casi <ríe> todos casi. Iban de piquinis las chicas sí. y los chicos. Wow, en, como... en serio. Scott. ¿y tú te... ustedes Shorts? también iban así? Eh, sí. Sí. La verdad, muchas de las coreanas, o sea, en mi escuela también hacíamos fiestas así grandes en como antros Y todos íbamos de como nuestros Tough. vestiditos Ay. O sea, todos íbamos de vesti vestidos así habían como las coreanas que nada más no se vestían así Ah, que nomás, se tapaban un poquito ajá, más, ¿no? O sea, sí iban, pero aunque se tapaban, no importa que se tapaban, nada más que no se vestían como con el vestido apropiado ah. para, para las fiestas, nada más creo que se sentían incómodas Pero aunque, eran, aunque habían vivido en México por mucho tiempo, aún no lo hacían pero había como sí, ese grupo sí, de coreanos sí. que, que eran así. No, nosotras nos desvestimos. Ese día no, nos desvestimos. No, no. ¿Solo ese día? Sí, ahí. Mostrando, las... mostrando fiel. Mostrando piel, y, sí. y luego el sábado y el domingo en ah, la siguiente. Y todo en Corea. Bueno, los coreanos Santita <risa> Un poco hipócrita Ay, sí. Te lo juro que todas las coreanas latinas que, ven, que todos, viven sí. ahí Tienen como dos, dos vidas, caras, ¿Sí? ¿Sí? Dos sí. caras, dos vidas Somos como Hannah Montana y No, Hannah Montana Nos toda la peluca No, no sí también el maquillaje Siempre como que cambiaba el tipo de maquillaje Como cuando iba a Hangrakyo, a la escuela coreana Como que me iba un poquito menos menos maquillaje Menos delineador Y luego como las fiestas en México en A subir, a subir el delineador ¡Vámonos! Sí, me acuerdo, me acuerdo Bueno, en esos boliches también Como que estaba el boom del Gangnam Style Y cuando habían asiáticos Un grupito de asiáticos mínimo Era como que el era como... DJ veía que había asiáticos Y ponía el Gangnam Style como, ¡Eh! cochinitos Asiática, <risa> chinito <risa> Con suerte no decían coreanos, pero en la mayoría siempre decían: ¡Eh, bueno, hey, chinito! ¡Vamos, vamos, vamos! De hecho, ok, ¿qué piensan de esto? Después de que abrí mi canal de YouTube, hablo mucho de cómo nos llamaba mucho Chinita mm -hmm. antes y todo eso. Y ustedes antes piensen como la primera vez que escucharon: ¡Eh, chinita! ¿Se ofendieron sí o no? Yo sí, sí. Entonces, casi todos los coreanos o decimos que nos ofendimos al principio cuando nos llaman chinitos. Mm -hmm. Pero luego me di cuenta que muchos latinos que me dejan comentarios me dicen Oye, nada más te quiero contar que, que muchos no lo de decimos. los latinos no lo decimos para ofenderlos mm. Los decimos chinitos si tienen los ojos rasgados Nada más por los ojos Aún los mexicanos se llaman a sí mismos Si tienen los ojos rasgados Aunque sean mexicanos Lo llaman chinito aparentemente Ah, sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿En Argentina también escuchaban algo así? O? Sí, teníamos, o sea, yo tenía un amigo Que también tenía como rasgos medios así como achinados Y le decían chinito como apodo Uh -huh. pero igual es como que me sentía mal porque hay gente que te dice eh chinita me podrías ayudar con esto o sea no perdón me podrías ayudar con esto <risa> me salió no. el acento o sea, que tengo una amiga tengo muchas amigas mexicanas peruanas de todos lados entonces como que a veces ya se le va el acento sí. oh, pobre me chico, voy acostumbrado no. a chino <risa> pero nada <risa> perdón, perdón. perdón. que dicen chinitos y todo pero hay gente que te dice chinita porque no saben si sos china, japonesa, coreano, tailandesa o lo que sea entonces te dice, eh chinita, ¿me podrías ayudar con esto? algo como tranquilo, de buena pero es, en esos momentos es como que no sí, me sienta mal Claro. Ajá. pero me siento mal cuando te lo dicen con mala intención. Con eh, la ch Pero hay, hay una diferencia hasta en los sí. comentarios, aunque no sí. sea de cara, se nota cuando mm. te dicen como, es chinita, ¿qué es esa chinita coronavirus chinita?" Sí. sí. <risa> con, así. con el coronavirus. Porque en Estados Unidos es más internacional. Sí, ¿no? hay mucha, no, mucha, O sea, mucha cuando mucha. ven una una coreana no van a ser "Chinese". Oh, claro, no. Dicen, claro, dicen no, no. "Oh, you're Korean." ajá no por lo no, menos pregunta oh, where are you, from? Where are you from? pero en México nada más era como chinita mm. aunque lo dicen por apodo y que no sé qué aún así para mí una coreana que no es china como que eso era así de que claro. ah, entonces nada más me están generalizando sí. como una asiática mm. es que aunque sea una, un apodo es nacional es una nacionalidad es como mm. eh, un adjetivo mm. <risa> calificativo de una nación entonces es como que ni siquiera me preguntaron de dónde soy o sea es como... claro. y, y de hecho yo, lo chistoso fue que vi a muchos mexicanos suscriptores que me dejaron comentarios de que no fue un colombiano que me dijo: sí, sí. Tal vez es lo mismo cuando a un colombiano todos los gringos y todos los dicen, Are you Mexican? o oh. oh. oh, Mexican solo por parecer latino. Sí, claro. sí, Tal vez sí. es lo mismo, así como que dieron cuenta y dijeron, Ah, eso no me pues gusta. Sí. No, ya sí, entiendo sí. por qué no te gusta que te llamen China. Mm. Hispanic. Ajá, Mexican. Ajá. Mm. Es, es lo mismo, ¿no? pero los mexicanos tal vez no lo entienden porque si son, si son altinos y los llaman mexicanos Y si son mexicanos, pues vete. Bueno, yo soy mexicana, ajá, ajá. ¿qué me va a molestar sí. Este video se nos hizo super largo, lo estoy editando ahorita y vamos a tener parte 2 Esta fue parte 1, así que esperen por la segunda parte del video Se pone muchísimo mejor en parte 2, más anécdotas, más historias chistosas Así que espérenme un ratito para que lo edite